Bienvenidos un día más al canal de la Huerta Urbana de Bego Hoy es un vídeo especial Me encuentro, como veis aquí en el cartel En el centro del Prae Que es uno de los centros que hay aquí en Valladolid Para cositas, por ejemplo, de cultura, huerto, biomasa hacer talleres Luego un poquito más adelante nos hablará el director O bien eh, coordinadores y demás eh, el director será Stony luego os lo presento que ha sido tan amable de, de luego atendernos en una horita o así más o menos así que voy a tomar mientras tanto unas tomas en lo que nos eh, atiende y ahora continuamos nombre por favor? yo Javier Blanco bueno pues javier blanco uno de los trabajadores de aquí del Prae de jardinería seguramente verdad sí, sí, sí. muy bien bueno ¿qué te, de, qué te dedicas ayer exactamente a, a limpiar cuál todo el recinto Sí, eh, fundamentalmente todas las instalaciones muy bien ¿te ocupas sí. también algo del huerto o no? hacemos del huerto y hacemos también reparaciones para todo y lo que surja, lo que diga Tony, ¿no? Es el Muy bien. Bueno, pues nada. Ya veis, aquí todo el mundo trabaja y no queremos tomar tampoco interrumpirle mucho. Voy a continuar con todas las imágenes de aquí el fly hasta que Tony me pueda atender. Muchas gracias. gracias Buen día. Gracias. Hasta luego. veis que, que el trabajo no es nada desagradable, porque aquí en plena casi naturaleza se lo pasa uno bien, lo digo sobre todo porque yo he estado aquí no trabajando, pero sí haciendo un taller que, que es bastante bueno, bonito, voy a continuar grabando un poquitín y ahora continuamos. Esta es una de las fábricas que tienen Justito aquí, al lado De biomasa Ahora la veremos más cerquita Ahora según sí me voy a dirigir a, a los huertos Y luego ya voy a ver Si puedo Hacer las entrevistas a los trabajadores De aquí del Prae y que me expliquen un poquitito qué es lo que ellos hacen aquí a qué se dedican hay coordinadores, monitores enseñan, como os decía a los, a los niños, sobre todo y luego cuando venga peque, que es eh, dijéramos, como el contacto que tengo aquí tengo dos, pero bueno Vamos a hablar con ella también y hacerle unas preguntillas A ver qué nos contesta ¿De acuerdo? Bueno, pues os voy dejando estas imágenes Ahí veis a dos máquinas trabajando Ahí está la fábrica Hoy hace bastante bueno, aunque tenemos el día así muy... Entre medio encapotado y, y despejadillo, me está dejando grabar porque con este temporal que tenemos de agua es bastante complicado. Mirad qué bonitas, qué flores más bonitas, chiquititas. No os puedo decir ahora exactamente qué planta es. Tiene pinta de enredadera, eso sí, claro, pero no me lo sé todo. También preguntaremos a, a Tony a ver qué es lo que tienen por aquí. Qué especies son las que tienen por aquí, de plantas, de árboles y demás. Estoy pasando ahora por aquí por uno de los puentecillos que tienen o pasarelas donde podemos apreciar mejor el, el lago o laguna y los bancales que veis allí, allí hemos estado Viendo los frutales, el bancal de frutales. Vamos a ver qué tal. Es una pasada. La verdad es que el venir aquí a mí me gusta mucho. Porque estás como en plena naturaleza. Aunque bueno, tengamos una fábrica ahí. Pero nunca viene mal tener una fábrica de biomasa. Qué garos, que montonazos tienen ahí de residuos de biomasa. Es una pasada, la verdad. Una auténtica pasada. ¿Veis? Aquí tienen uno de los... De las paredes... Que tienen para... Pues, como adorno, dijéramos. Y tienen ahí placas solares. Es un recinto que yo creo que se autoabastece... De, por sus placas solares. Está genial. La verdad es que a mí me encanta todo esto. No sé si lo he dicho. Creo que sí, ¿no? Aquí tenemos el, el cartel de ecosistemas. Está claro. Como está puesto, pues no... Ahí lo tenéis. De ecosistemas... Como os digo, es un recinto que tienen de todo. O prácticamente de todo. Jardín de ecosistema. Aquí. Aquí se está de gloria. ¡Qué fresquito! Aquí. Mirad la estructura que tienen. Yo poco puedo contaros más del Pride porque realmente a todo lo que todo lo que hacen todo lo que aquí, por ejemplo, pueden celebrar, que ya habéis visto antes en otras imágenes que tienen una cafetería, hacen pequeñas celebraciones, me imagino de cumpleaños, sobre todo porque es la que vi yo. Y no sé si celebrarán también bodas o qué. Se lo preguntaremos también a Tony. A ver qué nos cuenta. Bueno, ahí tienen como una especie de compostera o algo por el estilo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? vamos bajando por aquí, por esta pasarela una de las tantas que tienen porque tienen muchísimas pasarelas lo que habéis visto a la entrada cuando he hecho la presentación es la puerta principal luego tienen la segunda que es donde hacen el en el, el pasillo el disculpad el mercadillo y bueno ahora lo que estáis viendo es la zona de los, de los huertos, donde hacen esos talleres para los niños y adultos. La verdad es que ahora lo tienen un poquito pobre. Vamos a ver qué tienen por ahí. Yo os voy a enseñar el bancalillo que nosotros empezamos en el curso, para, para que lo veamos. Bueno, aquí parece que tienen como maíces. Ahí tenemos una, por ahí tenemos otra y otra, bueno, no es que tengan mucho, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen los cartelillos que hay. Mirad qué lavanda más bonita tienen, una lavanda preciosa, y esta si no me equivoco es santolina, esta amarilla, la santolina la tengo también yo en el, en el huerto, un día os la enseño, creo que la he enseñado más de una vez, pero bueno, mirad qué bonito, ¡Jachi, se me ha escapado. Ahí está esa mariposa tan chula. A ver si abre las, las alas y la podéis ver. ¡Ah! Bueno, hay más de una, ¿eh? Hay más de una y una parejilla. Pero bueno, no quieren, no quieren, no quieren salir casi en cámara. Bueno, pues ya veis. Tienen por aquí un hotel de insectos. Bastante grande, hecho de palés. ¿Eh? Está genial. Vamos a ver qué más. Aquí tenemos otro, pero bueno, este no tiene nada más que que hierbas adventicias. Aquí tenemos este otro igual, hierbas adventicias. Bueno, estáis viendo que también tienen engotero, ¿eh? El mismo que yo. O yo que ellos, me da igual. Abono verde de invierno. Vamos a ver qué nos dice. Nada, otro que tienen aquí perdidillo, no tienen nada. Bueno, aquí tienen plantas aromáticas, tienen también flores, hierbabuena, algún. este exactamente no, no sé qué, que si alguien le identifica o si no ya le preguntaremos a, a Peque o a Kata eh, vendré por aquí con ellas a ver si me lo pueden decir, in situ otro cartelito esta es otra compostera, que bueno, tienen de todo un poquito Esto exactamente no tengo ni idea que será Pero bueno Otro bancal Hay alguna cosilla que bueno puedo identificar Pero casi todo lo de que hay en los bancales Claro porque no les trabajan Pues es de De hierbas adventicias Aquí hay alubias que es este bancal y patatas este bancal y este otro que os voy a enseñar ahora son donde cultivamos nosotros en el curso ¿veis? está genial, la verdad es que está fenomenal está muy crecido muy crecido y ahora os voy a enseñar este otro aparte de que también, bueno, hay hierbas adventicias los tomates Pusimos también cebollas, lechugas, lechugas de dos variedades, esa y esa otra, que exactamente eh, lechugas, eh, esa que veis allí, la de más a, al lado del borde de, de piedra, esas es de oreja de burro. O lechuga larga, como le llamamos aquí en Valladolid. ¿Veis? Tomates. Todavía no tienen flor, pero bueno. Están pequeñitos, no sabemos exactamente hacer... también que les ha debido de pasar. Pimientos veo que solamente queda uno vivo. Un pimiento de todos los que pusimos. Bueno, ahí está el pobre sobreviviendo. Venga, ánimo, que tú puedes. Dale. Tú puedes crecer. Ya sabemos que las lechugas siempre son las que más rápido crecen. También tenemos aquí esta sobreviviente. Porque veo que solo queda una. Esta es una con lombarda. ¿Veis? Estas son las lechugas de hoja de roble. Que bueno... Aquí... Ah, no, mirad, aquí hay otra. Está medio a medio, pero bueno. Se la están comiendo los pajarulos. Ahí tenemos una remolachita. Junto a una celga. Ahí tenemos otra. Remolacha. Otra más ahí, que casi no se la ve. Otra más... Y otra, bueno, estas parece que, que han sobrevivido todas. Han sobrevivido todas. Está genial, muy bien, muy bien, muy bien. Hacen lo que pueden. Hacen lo que pueden el los jardineros, cuidar los pequeños huertos. Y ya veis que el patatal y demás está, está hermoso. Está hermoso. Las patatas seguramente, que bueno, no tardarán en... ...en ser cosechadas... ...porque si... ...no lo sabéis... ...la planta de la patata una vez que se seca... ...es cuando se tiene que cosechar... ...la patata está abajo... ...es un tubérculo ...mirad qué preciosidad de flor... qué bonita... ...de las pocas veces que veo yo... ...este color de flor... ...en las patatas... ...es muy bonito... ...primero tira a flor... Y luego, poco a poco, se va haciendo la, la patata. En las alubias, pues bueno, están aquí. La judía, creo que las judías que plantamos, la judía verde, la que plantamos, creo que era de, de mata baja. O sea que no crecía, no había que entutorar. una toma un poquito lejana para que, se, que podáis ver a ver si puedo tomar los dos ahí los tenéis está fenomenal está muy bien porque además como tienen este techo que es retráctil cuando quieren eh, que dé el sol y le da bastante porque entra por aquí por esta parte de aquí, pues les da fenomenal. La parte de allá no lo tienen porque lógicamente no tienen cultivo, la de allá al fondo, pero aquí sí, porque tienen estos dos y luego, claro, tienen por ahí, pero es poca cosa lo que tienen. Los que más son estos dos, los que hicimos en el en el curso de horticultura ecológica, que muy amablemente nos lo impartió Dani, de Íntagra. También hablaré de íntegra de un poco más adelante. Bueno, esto es una de las casetillas que tienen de baños en el exterior. Este es uno de los invernaderos que nos lo puedo enseñar porque está candado. Intentaremos a ver si lo puede, nos lo puede enseñar cata o peque. Porque aquí, en este invernadero, tienen algo que me encantaría enseñaros. Más adelante, si podemos, os, eh, os lo muestro. Bueno, mirad, otra panorámica. He ido por allí, por aquella parte. ¿Lo ¿Veis? Por ahí, todo eso, para allá, da toda la vuelta. Por aquí antes he visto unos patos... Que ahora no les veo. Pero bueno. Vamos a ver si, si ya nos puede atender Tony. Ah, no sé si veis desde aquí. A ver si os lo puedo en enseñar más de cerca. Allí que veis allá en el fondo... Un molino eólico. Si me acerco quizás un poco más, lo podáis ver. Yo desde aquí le veo perfectamente, pero claro, que a mí me da el sol ahora y casi no veo la, la pantalla de la cámara. Bueno, ahora os lo muestro mejor. Vamos a ver... Vamos a ver. Ahí tenéis otra otra pasarela. Es una pasarela que comunica al resto. Pero. La verdad es una gozada el venir aquí. Bueno. Ahora, dentro, en el recinto, lo... continuamos el, el vídeo. Los alimentos autóctonos, un modo de vida sano, uh -huh. eh, cuidar la naturaleza, inculcar valores. Uh -huh. Yo creo que básicamente lo que me impulsó a venir al curso aquí, al Prae, fue eso. Qué bien, ¿no? Qué bien. Contenta. ¿Qué y tanto... contenta de estar nuevamente aquí, haber visto nuestro huerto. Que la verdad, como como lo hemos visto antes en las imágenes anteriores, está bastante bien para lo como tiene que estar, pero bueno, es normal, la gente de aquí del Prae no se dedica a cuidar, huertos, se dedica a cuidar todas las instalaciones en general. Y cuando tienen un ratito, pues bueno, vienen y le echan un vistacito. Para eso tienen riego por goteo. Y de vez en cuando no estaría nada mal que también nosotros viniéramos, ¿verdad? A echarles una pequeña manilla A mirar cómo está lo que A mirar cómo está exactamente Sí, sí, la verdad es que sí Me han dado ganas antes de empezar a quitar hierbas Es un proyecto en común Sí Así que bueno Para para comenzar ya que ya te has presentado ¿Qué te pareció ese curso que tuvimos? O taller Sí eh, El curso, para, para mí el curso me abrió a otro mundo porque tuvimos compañeros de todo tipo, desde las personas que tienen viven en un piso en Valladolid y, y cultivan en mesas de cultivo hasta las personas que tienen la fortuna de tener un terreno o un huerto urbano uh -huh. entonces eh, eh, nuestro profesor David nos inculcó, nos explicó, nos acompañó uh -huh. eh, y con su ejemplo, o sea, es que la maravilla del curso fue que es una persona que practica lo que dice entonces nos acompañó desde a sembrar la patata desde eh, cultivar la lechuga, y así tú, tú tuvieras un largo trayecto de agricultura, eh, te servía el curso. Como personas que nunca habíamos sembrado y por primera vez íbamos a sembrar en ecológico. No, no viene ninguno, ¿eh? Bueno, es que fue, un fue pequeño sí. in, una pequeña interrupción de la chica de aquí de la cafetería, pero bueno, no pasa nada. Sí, y, y eso yo creo que básicamente es haber compartido con todo, con un, una ah, amplia gama de personas. Uh -huh. ¿sí? Personas que ya sabían de agricultura ecológica, personas que tenían menos conocimientos, eh, personas que ya tenían huerto urbano como, como es tu caso, entonces, maravilloso. La verdad es que sí, ya sabes que estás invitada cuando quieras a, a pasarte por allí por el huerto. Ya lo he visto en videos. Y bueno, <risa> eh, no es lo mismo verlo <risa> en vídeo que verlo en Parece otra cosa, ¿eh? Exacto. Parece otra cosa, pero bueno, se hace lo que lo que se puede. También, eh, aunque no hemos trabajado nosotros aquí en el PRAE, yo antes a, a Tony le he lanzado el plan broma si nos podría admitir como trabajadores, aunque sea para colaborar. O sea, como voluntaria. Como voluntaria. Ya. Bueno, pues, no sé, al final, eh, creo que lo ha tomado como, como un comentario, como una broma, pero en parte sí que iba a una gran verdad, a ti te gustaría trabajar aquí. Claro, o como voluntaria, sí, porque yo pienso que un espacio tan amplio uh -huh. eh, puede ser un espacio también de, de, ahora hay muchas personas interesadas en la agricultura ecológica, sí. eh, uh -huh. no solamente por, por, por amor a la naturaleza, sino por eh, salud. Uh -huh. Entonces quieren cambiar la alimentación eh, Quieren economía circular Economía de, de cultivar el producto Y poderlo distribuir en su entorno uh -huh. Entonces todos estos sitios Con unas instalaciones tan amplias pues Serían un, un espacio maravilloso Para seguir eh, preparando a la gente Y para que la gente vea que sí puede haber un cambio De la agricultura convencional a la ecológica uh -huh. Especialmente yo creo que gente que tiene, terreno, que tiene terrenos O que tiene las ganas De, de, de querer cambiar uh, de una agricultura a otra la verdad es que sí, antes en tu país cultivabas Yo en Colombia vivía en una capital uh -huh. Entonces Bogotá lamentablemente tiene muy pocos espacios verdes uh -huh. Pero sí venía de familia que vivía en grandes extensiones de tierra y, uh -huh. y entonces ya cultivaban, pero yo no, yo directamente no Pero siempre yo creo que uno desde pequeño le crea como ese amor a la tierra Así tú no hayas vivido directamente eh, Yo siempre en el curso explicaba que yo venía de una ciudad pero siempre había tenido la, el, el, las ganas de cultivar y cuando vivía en Valencia eh, tenía una amiga que cultivaba calabazas y Ajá. entonces yo la acompañaba, pero una cosa es acompañar y otra cosa es cultivarlo tú mismo. Claro, ahí Que está. son dos cosas muy diferentes. Ahí está. Sí, tú puedes ver el video en YouTube, pero otra cosa es cuando tú vas y siembras directamente tu patata, tu lechuga, eh, tu pimiento, o sea, tienes que experimentar y estar dispuesto a que uno se pueda equivocar, o sea, yo ahora tengo el huerto, y con lo que nos, dos, nos, dio, nos diste tú, uh -huh. tan amablemente Begoña, la, todo, lo, todo lo que nos dio David, con eso sembré, en este momento tengo sembrado lechuga, tengo sembrado do, dos variedades de lechuga, la que me dio David y la que me diste tú, uh -huh. todavía no me sé los nombres completamente, pero no son las pasada. dos variedades de lechuga que hay, tengo las, eh, fui a Piñel de abajo, Uh -huh. eh, a, a las 900 variedades de tomate que tienen antes de que pasara lo de la granizada que uh -huh. perdieron gran variedad de su cultivo pero ya lo están recuperando y también compramos plantones allá y de esos plantones tengo sembrados como unas 7 variedades vamos a ver si salen uh -huh. y también cultivé remolacha y, y, y acela uh -huh. eso es lo que estoy sembrando ahora. vuelvo y repito yo soy primeriza en, en el huerto urbano nunca había sembrado, entonces seguí los pasos que indicó el profesor en el curso y que uh -huh. tú tan amablemente también nos explicaste, entonces la importancia del suelo, de la calidad del suelo, eh, la importancia de, de saber el entorno en donde tú vives, porque no es lo mismo cultivar en Valladolid San Martín, claro. eh, que como influía muchísimo el profesor, qué clase de tierra tienes, eh, para, saber, eh, eh, para saber qué cultivar, y, y qué cantidad de agua necesita, todas uh -huh. esas cosas. Sí, sobre todo saber el, el terreno que tenemos, qué calidad sí. de tierra sí. tenemos, por ejemplo, si es ácida, sí, básica, eh, básica o arcillosa, Exactamente. muy importante eso sería muy bueno saber qué terreno tenemos sí. todos sí. en nuestros eh, huertos. Sí. Sí y yo dentro de nada seguramente que haré un vídeo de esos Maravilloso. a ver qué terreno tengo yo porque a mí me gusta saber qué terreno tengo en diferentes partes son 50 metros cuadrados en cada lugar pues lógicamente tiene una característica para una cosa otra para otra y otra para otra yo allí no puedo plantar patatas porque no lo tienen prohibido pero eh, yo de vez en cuando cuando meto la metía muchísima naranja mucho cítrico eh, claro, ¿qué me pasó? Pues que en una partera súper ácida, para un cultivo le vine de perlas. Pero para otro sí. Pero para otro no. Y eso es lo que tenemos que averiguar. Saber qué terreno tenemos y específicamente sí. para sí. qué. Si minutos, nos pasa eso, por ejemplo, cuando hacemos el compost nada, no nada, y nos te pasamos te sobre te todo te de de esto, de, sobre todo de cítricos, o de, o de calcio, cascadas de huevo, o de potasio, con las patatas, o con el plátano. Tenemos que tener en cuenta todo eso, a ver dónde vamos a echar todo ese compost para enriquecer la variedad que vamos a plantar ahí. ¿Qué planta vamos a poner ahí? No es lo mismo poner, por ejemplo, unas frutillas, eh, como es la, la fresa o la eh, huesa, a por ejemplo, que, que es. esos son ya de por sí ácidos, pues necesitan ese acidez, o simplemente por poner eh, plantas normales, como una hortensia, que le gusta todo lo acidez, todo, todo. Eso sería genial saberlo, pero no nos solemos molestar el averiguar, ¿por qué? porque quizás a lo mejor no sabemos cómo hacerlo caseramente ahora que, que el profe nos dio esas, esas bases lo podemos hacer eh, ya os digo no tardaré mucho en poner ese, esas prácticas eh, porque motivos de trabajo y todo eso, pues claro eh, se me acumula mucho y ese día, pues hombre, sí que me gustaría pues tener a al profe o a alguno de nosotros allí en el huerto y, eh, y coger cada uno de donde nos diera la gana la tierra, para saber y, qué tierra. y para saber qué tierra tenemos en ese huerto sí. por, ejemplo, en el, por ejemplo en el tuyo también sería sí, saber qué tierra se tenemos te y y lo, lo que también he, he estado aprendiendo es que no es solamente la tierra que se tiene sino todo el entorno uh -huh. o sea el entorno o sea qué bichitos hay eh, qué se cultiva, o sea antes que se cultivaba en la edad media, exacto, porque muchos de esos cultivos se han perdido, uh -huh. pero eso no, lo, no es que yo me lo estoy inventando, es que ahora lo dicen, que uno debiera saber de su entorno todo lo que había anteriormente exacto, porque esos, esas cosas nos, nos indican qué sería lo mejor para el tipo de tierra en que se vive, uh -huh. qué se podría cultivar y una cosa que decías muy importante de Begoña es lo de el composto uh -huh. o sea, muy importante, yo pienso que el suelo y el compost van de la mano, ya uh -huh. lógicamente está el humus de lombriz, otro tipo de, de, de, de cosas que nos ayudan a que eh, se, se generen cultivos mejores, uh -huh. lógico, pero por ejemplo uno empezando es igual de básico saber qué suelo tienes, saber cómo hacer el compost correctamente, porque mira la semana pasada estuve en otro huerto uh -huh. y lastimosamente pasaba lo que tú habías comentado en el curso, que la gente no le explican bien en un huerto urbano cómo hacer el compost y entonces Apenas lo vimos por encima, pero no estaba bien hecho. Claro. Y era que yo que en el fondo no sabían. O no se cumplen las normas, o cada uno echa lo que cree que le sale, o sea, lo que cree que es conveniente uh -huh. y no. Como nos enseñaba David, y nos enseñabas tú también, el compost tiene unas reglas que hay que cumplirlas. Tiene una parte orgánica, tiene una parte de, del desecho que te sale de la cocina, pero no puede ser cualquier desecho. No claro. se puede echar carne, eh, no se puede echar cosas cocinadas en lo posible. Uh -huh. Papel secta pero todo tiene una medida. Uh -huh. y entonces yo también eso y me ha salido lo, lo que te comentaba yo después en privado o, eh, durante el curso era que el compost me ha salido pero el compost tiene sus reglas claro, y hay que sí, cumplirlas sí. Uh -huh. para que tengas un buen compost porque por ejemplo yo tengo una vecina donde vivo y ella es el compostero del ayuntamiento uh -huh. y mientras que yo he sacado compost siguiendo las normas ella lo quitó porque venían los ratones ya. y es una lástima porque eh, el compostero bien manejado te da un buen compost que alimenta un suelo o que lo puede convertir de ácido a básico o que te pueda ayudar. Eh, ¿Es ácido básico y cuál es el otro? Ácido básico y, y neutro. Eso, vale. uh -huh. Eso es. Sí. Entonces, y ahí tú sabes qué cultivar. Sí. sí. Porque no todos los terrenos te aceptan las mismas. toda La rotación de cultivos Exacto. que también nos enseñaban en el curso. Sí. O sea, si tú me preguntaras, el, el curso fue el primer contacto para una persona que no sabía nada. Eh, de, de, de leerlo sí pero aplicarlo no de agricultura ecológica uh -huh. entonces al, ver al haber venido el curso y ver gente tan diversa los estudiantes de la universidad de Valladolid uh -huh. eh, eh, gente como Paloma que ya tiene su, web, su cultivo que nos mandó la foto uh -huh. eh, gente como estos chicos que eran y, y habían estudiado fi eh, habían hecho el curso de fitosanitario no se ah, sí, sí, sí, explicaron sí, tanto sí. o sea Claro, uno ve diferentes formas, o por ejemplo, esta gente que, la, tus co amigas que ellas tenían huerto en casa, uh -huh. con los, y ellas se veía sí. sabía que sabían bastante también, uh -huh. entonces para una persona que, que, no, que no tenía esa, ese acercamiento a la tierra, como te digo, me arriesgué, cultivé y me ha, me ha animado a hacer más cursos. Eso es bueno, eso es bueno. Lo importante es siempre aprender, porque incluso personas que, que como yo por ejemplo, ya llevo años, ocho años por eso, por eso, es con que... ese huerto... Eh, aunque venga de familia, lo que tú dices no siempre sabemos todo. Lógico, y aprendemos de uno de otros, incluso de un sí. de un novato también podemos aprender. Si sí, Porque... sabemos escucharse. Exactamente. Así que la verdad es que es una gozada. Y el, el grupo maravilloso. El grupo es el, exactamente, como tú dices, es, es, es maravilloso. Seguimos todos en contacto a través de ese grupito que tenemos es una gozada nos vendremos aquí un día y nos reuniremos a ver si podemos todos para últimos de este de este mes que parece que nadie me ha contestado lo digo ahora por si no me oye nadie <risa> así que la verdad ya te digo Sandra es un placer haberte conocido ya sabes que aquí me tienes para todo lo que gracias necesites ti, ¿Eh? y encantada de haber de haberte entrevistado este así entre, entre tú a tú sí ¿Vale? Algo muy coloquial, muy, muy cercano. La verdad es que sí. Pues nada, aquí de momento se puede decir, ahora me pongo yo delante, Epa. Eh, despedimos el, el vídeo las dos juntitas. Salud y hortalizas, cuidados muchos. Y hasta la siguiente. Chao. <risa> Pues, Muchas veces es así como, como, como me despido Bien, bien, porque Estoy eso le pone así. alegría al asunto Claro, bueno, ahora está ya